Bueno, no, por supuesto que estamos en la, eh, absolutamente convencidos de que, de que fue, fue un exceso, fue absolutamente eh, fuera, digamos, de toda consideración. Eh, efectivamente, habiendo enfrentado un proceso durante 15 años, uno no entiende cómo alguien puede temer fuga después de que usted está dando la cara 15 años. Eh, y realmente nos preocupa además eh, que se esté criminalizando la protesta social ¿verdad? Y, y en eso estamos, yo creo que el Frente Amplio ha demostrado estar eh, absolutamente en contra de cualquier tipo de criminalización de la protesta y esto es un ejemplo clarísimo de personas que eh, se han expuesto para defender la comunidad, para defender el ambiente, para defender la calidad de vida de la gente y terminen sufriendo estas cosas, así que aquí estamos para seguir adelante. con esto. Bueno, a mí lo que me preocupa es que eh, no hemos visto tampoco del Ejecutivo una, una actitud eh, pues también de, de condenar o de señalar esta situación ante un... yo entiendo el tema de la, de la independencia de poderes pero cada poder tiene eh, el criterio ah, para decir pues, sí, no me parece lo que usted está diciendo y eso no significa intromisión pero el que calla, otorga y en este caso creemos que esa pasividad puede ser entendida como complicidad, digamos, o como aceptación de que eso pasando. Doña Últimamente el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad nos han estado enviando un mensaje a los dirigentes y luchadores sociales eh, ese mensaje lo vimos con Paulina Oriones eh, con la muerte de Jairo ahora con Orlando y otros dirigentes eh, para callar a los dirigentes comunales es una injusticia por el caso de Orlando, no un debido proceso prueba es espuria, y no había necesidad de encarcelamiento cuando ellos por 15 años siempre se han estado presentando a los diferentes procesos. Eh, por eso repito es una manera, una manera de amedrentar, de decir este, usted esté en quedito porque les puede pasar lo mismo. Entonces, ¿Usted, usted el ha y años que tiene que decir? también eh, eh, ese es un caso también de, en donde nosotros estábamos haciendo una protesta pacífica y defendiendo los territorios costeros comunitarios eh, se encarcelaron también dirigentes comunales, esto no es de ahora, esto es un abuso de poder es una criminalización de la protesta se hace una, una crítica en otro, a otros países y sin embargo aquí tenemos, tenemos esa situación de hacer callar eh, por medio de encarcelar a los dirigentes, a, a, los que, a los que luchan por la justicia social. Muchas gracias. No ser candil de la calle, oscuridad en la casa, diría... Es Pero nada más déjeme, para que no cortes, para que quede eso. Hola esto que hicimos hoy, esta caminata de, de la asamblea legislativa a la corte, con el código penal tal y como está todos aquí nos expusimos ya a pena de prisión ¿verdad? bueno porque en el, en el código penal actualmente, el solo entorpecer entorpecer, ni siquiera bloquear entorpecer el libre tránsito digamos el tránsito de flujo vehicular o de las aceras es penado con prisión, por eso nosotros presentamos el proyecto, para convertir eso, para eh, convertirlo en contravención y flexibilizarlo más, entonces vean ustedes aquí como, eh, a raíz de lo que de aquí se dijo mucho, por el tema de lo, cuando los porteadores hicieron que Obviamente no estamos tampoco apoyando eh, los, las manifestaciones irresponsables Pero lo que quiero que quede claro es que decimos que somos democráticos Hoy violentamos el Código Penal tal, eh, Todos los que estamos aquí lo violentamos Quiero ver a la Fiscalía acusándonos a todos ahora. No, Ricardo, Pero la constitución dice otra cosa. Bueno, ahí está o sea, Entonces, El tema es que fue redactado de tal manera que no es solo el bloqueo irresponsable que podría poner digamos en peligro la vida de, de otras personas, ¿verdad? O sea, Estamos de acuerdo que si usted hace un bloqueo absoluto no pasa ambulancia, no pasa buses, no De puede poner en, en, en peligro a otras personas y eso podría, digamos, eso podría eh, revisarse y entenderse, pero la, el simple entorpecimiento. Y eso está pasando aquí, todos los que estamos aquí violentamos el Código Penal, nos exponemos primero, a 30 días de prisión Todos los que estamos ¿Y qué está primero? ¿La Constitución o el Código Penal? Claro la Constitución, pero lo que quiero decir es que esa ley está y cuando hemos querido eh, flexibilizarla o echarla para atrás se nos ha venido todo el mundo encima a decir que es una barbaridad porque estamos siendo permisivos con los bloqueos y con las manifestaciones Entonces ¿cómo vamos a hacer que la gente se pueda manifestar? Solo así, no podemos estar permitiendo que la gente se manifieste, pero guindándole eh, el peligro de que en cualquier momento un juez o algún fiscal va a acusarlo a uno por, eh, por entorpecimiento de vías o por bloqueo. Eso es bueno que lo haya planteado.